Ahora estamos con nuestro compañero Gastón Escudero que va a estar hablando acerca de los decretos de necesidad de urgencia va a historizar un poquito de estos decretos del 83 hasta la fecha ¿Qué tal Gastón? Buenas noches chicos, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco de lo que son los decretos de necesidad y urgencia. Esto que ha generado tanta polémica en estos tres días hábiles de Mauricio Macri. Sí, tres días hábilis, hábiles y ya hay 29 decretos de necesidad y urgencia. Primero empecemos con qué es un decreto de necesidad y urgencia. No, Es una norma aquí en nuestro país que equivale a una ley que la emite el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no pasa por el Poder Legislativo que sería el Congreso y el Senado de la Nación. Sí, una vez que se promulga, es decir, una vez que se publica en el boletín oficial, el Poder Legislativo tiene que eh, bueno, ver si se aprueba o no. Pero una vez que se pone en práctica, es decir, yo eh, doy un decreto de necesidad de urgencia hoy y la Cámara lo trata en 10 días, durante esos 10 días el decreto funcionó y se aplicó como si fuese una ley tratada democráticamente. Los invito ahora a repasar a lo largo de, desde que volvió la democracia a la Argentina hasta la actualidad, los presidentes y los decretos de necesidad de urgencia. Vemos a Raúl Alfonsín que dio 10 decretos de necesidad de urgencia y uno de ellos, para que recuerden, fue el plan Austral, que convertía el peso en Austral. El siguiente presidente fue Carlos Menem, que tiene 545 decretos de necesidad de urgencia. Quien le siguió a Carlos Saúl Menem fue Fernando de la Rúa. 73 decretos de necesidad de urgencia. Entre ellos estuvo, por ejemplo, reducir un 13% los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados. Vemos ahí Néstor Kirchner, a uno le asombra por ahí 270 decretos de necesidad de urgencia, dice, fueron muchos. Sí, pero entre ellos, por ejemplo, se destacan el aumento del salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones, las pensiones, los salarios, vuelve a crear el correo argentino, crea la empresa AISA, eso está dentro de los decretos de Néstor Kirchner. Luego siguió Cristina Fernández de Kirchner, que también tomó esos decretos de necesidad y urgencia como, eh, bueno, medidas populares. Y por último vemos a Mauricio Macri, que tiene 29 decretos de necesidad y urgencia, que lo ha sacado en las últimas 72 horas hábiles. Una locura, verdaderamente. Les quiero explicar bien por qué Macri hace esto de sacar decretos de necesidad y urgencia. Él sabe que si presenta una ley es muy difícil que sea aprobada en el Congreso. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría. Él no tiene una gran bancada. Además que los proyectos de ley, ustedes los han visto lo que son estos decretos de necesidad de urgencia. No son de los más populares, son decretos de necesidad de urgencia que nos obligan a retroceder, a volver a algunas épocas pasadas de nuestro país. Entonces sabe que no se lo van a aprobar. Y sería un bochorno para el presidente que la primer ley que presenta, en el Congreso de la Nación o en el Senado, sea desaprobada por una amplia mayoría. Entonces, de aquí en adelante, Mauricio Macri va a gobernar por eh, decreto. Son 100 días que él va a estar decretando cosas que obviamente no van a pasar por el Poder Legislativo, no van a ser eh, vistas por el órgano... Eh público, digamos, que más representa al pueblo argentino, como es el Poder Legislativo. Los invito a repasar uno de los decretos, es decir, una de las partes, el artículo 23 del decreto 13-2015, que habla de educación, él presentó un decreto donde modificaba muchísimos ministerios y, bueno, esto que hablaba recién Claudia Villamayor sobre el AFCA y el AFTIC, ¿no? que le quitaba la autarquía. En este decreto, en el 13 eh, 2015, artículo 23, él lo que hace es retomar la Ley Federal de Educación y el Pacto Federal Educativo. Es decir, son cuestiones de los años 90 y desconoce leyes nuevas como la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica, la Ley de Educación Nacional. Y entonces, si vuelve para atrás, el presupuesto se reduce de un 6 a un 3% del PBI. Una cuestión personal quizá. Les quiero contar que esta mañana prendí el televisor, hice un zapping por varios canales y no vi en ningún canal que trataran los decretos de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Es algo fundamental, porque que se den 29 decretos significa que se aprobaron 29 leyes en cierta manera. ¿Se comprende? El Ejecutivo tiene 29 leyes nuevas, nosotros, todos los argentinos tenemos esas leyes. Y van a estar en vigencia hasta que el Congreso diga si se aprueban o no. Pero ya están en vigencia, ya están aprobadas. Hay leyes que tienen que estar meses tratándose en, en cuestiones legislativas, en los órganos que tiene el Poder Legislativo para aprobar o desaprobar leyes. Hoy ya están en vigencia estos 29 decretos de necesidad de urgencia como leyes. Ya estamos viviendo bajo estos decretos y los medios parecen no interesarles de alguna u otra manera. Los dejo pensando en esto, nos reencontraremos en la próxima columna. Adelante chicos. Muchísimas gracias Gastón, excelente y clarísimo el trabajo acerca de estos 1, 2, 3 días hábiles del gobierno de Mauricio Macri.